Saludamos y le damos la bienvenida una vez más a nuestro compañero Ramón Antigua aquí en Política a otro nivel en Contacto Diario. Saludos, señor Antigua. Saludos, eh, jóvenes. Buen su día. presencia eh, va más frecuente aquí en, no, en Contacto Dios, Diario. Ah, bueno. Y con la mascarilla. No, con la mascarilla puesta aquí, señor. Oh, que, no COVID, es ahí, que no es ahí que va. Llámale COVID, eh, llámale como usted le quiera llamar, señores. Eso está difícil. Escuché anoche, histórico, 5.200 infectados en el día de ayer. De ayer. Y 13.000 en los últimos tres días. Estamos diciendo que son 3.250 diarios. Es una, una cifra récord después del, en promedio. sí, En los cuatro días. Que va el año. Estamos hablando que el, hoy estamos a seis. Esa es una información eh, pero, pero que se la, dada en la parte final del día de ayer. Esa es la cantidad de personas que han estado dando positivo en esta en medio de esta situación del COVID-19 Por lo que nosotros seguimos insistiendo Que te debemos de seguir cuidándonos eh, En medio de esta situación Sobre todo con el uso de las mascarillas Pero además también el alcohol Porque son de las cosas que van a evitar No es que usted no se va a contagiar Pero son eh, acciones preventivas Que podemos tomar y evitar eh, Que nos contagiemos también No en, no en el momento que nos va a llegar, porque realmente es una situación eh, que está en pleno aumento y nosotros, hasta ciertos puntos, pues somos responsables de evitar o provocar que nos contagiemos a destiempo. Muy bien, ¿Eh? manejarse con prudencia siempre, lo así más es, importante. Así es. Eh, antiguo a nosotros, en el día de hoy, pues la idea, ¿verdad?, de compartir con usted, como cada jueves, es de tocar esos temas que están en el tapete. Y yo veo interesante, y creo interesante compartir con usted, y es la situación eh, que se está viviendo precisamente en estos momentos en la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Continúa siendo motivo de debate y de confrontación, vamos a decirlo, de fricción, el asunto del Código Penal de la República Dominicana, que tiene más de 20 años, ¿verdad? Eh, Por aprobarse. Dando vuelta. Dando vuelta. Y no sabemos qué tiempo vaya a durar, porque ahora, al momento de ser eh, introducido un nuevo Código Penal, que, que eso lo voy a preguntar a usted, ¿qué que tiene de nuevo el Código que hace horas? 90 puntos penales. Fue rechazado y horas después es sometido de nuevo y se le llama el nuevo Código Penal, que precisamente está, se, está, se le está dando lectura en este momento en la Cámara de Diputados. Mira, la, la, ahí es, es un mal de origen. El problema es que parece ser que este Congreso, sobre todo el de la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados, eh, ha asumido algunos compromisos, inclusive hasta contrario a los que dice mantener el presidente de la república... ¿Pero qué el poder tipo de compromiso antiguo? Lo que no se entiende, porque tú pensar que en un congreso del Partido Revolucionario Moderno, con un presidente del Partido Revolucionario Moderno de, de la República, del Partido Moderno eh, Revolucionario Moderno, y que tú tengas un... que está enfocado el gobierno en el tema de la presunción de la corrupción... Y tú te encuentres con que hay un congreso que tiene 14, 16 meses legislando que se supone que debe legislar a favor o en sintonía con el criterio de gestión que está desarrollando el presidente de la república. Y tú encontraste que 16 o 17 meses después el congreso de la república dominicana no te ha aprobado una sola ley que impacte o una sola resolución que impacte en la disposición, voluntad y gestión que está desarrollando el presidente de la república Contra la corrupción Te digo el, el caso de la ley de extinción de dominio No está aprobada Pero este código penal que se comprometió Luis Sabinader Y se comprometieron esos diputados Con reformarlo, con aprobar la, la, la, la, la reforma, la modificación Que está desde el 1800 Dando vuelta en la República ¿Sí? Dominicana y tiene 20 años en los legisladores del PRD, PRM, PR, PRCC y, P, y PRD. Dando vuelta y ahora está en el control total en manos del, del Partido Revolucionario Moderno y todavía no se ha podido Antigua, probar. entonces, eso que está pasando en la Cámara de Diputados, como usted señala, el, el Congreso es del PRM, el presidente es del PRM, eh, se con, contradice con las acciones que realmente, y la voluntad, ¿Qué ha expresado el presidente de la República con esa situación del Código Penal? Porque, por ejemplo, esa acción de elegir tal vez los dos diputados más jóvenes que tiene la Cámara de Diputados para proponer de nuevo y someter de nuevo la, el proyecto de ley del Código Penal, ¿usted cree que fueron utilizados como conejillos de India o qué se está moviendo tras eh, ese proyecto de ley? Yo a yo la verdad que, que... Bueno, no quisiera pensar más antiguo, ¿verdad? No, porque, porque realmente uno dice, por ejemplo, en el caso de las tres causales, aquí hay organismos internacionales que muy bien podrían estar sobornando a muchos legisladores para que eso no pase. Y también el caso de la, de la llamada de, de igualdad de, de, de, género, esto, de género. De género también. Eh, el tema de género, que ahora Uf. sale, ahora sale okay. que el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, están comprometidos con los Estados Unidos respecto a la cómo que le llama la igualdad esta de que los homosexuales y Ajá. los heterosexuales que sea igual porque aquí hay una m confusión para no decir la otra palabra entera una uh -huh. m eh, eh, eh, uh -huh. intención de manipular tanto a uno uh -huh. <coughs> que cuando se refiere a las mujeres lo que habla lo que se está discutiendo y lo que debe procurarse es la igualdad en el derecho claro la igualdad en el derecho el caso de los hombres lo, los hombres que decidieron o las mujeres que decidieron otra acción no, no sé cómo llamarte, de, de, de, de, de los llamados heterosexuales y los homosexuales pero es en el derecho que sí, yo estoy de acuerdo que podemos ser un, un homosexual y yo podemos ir ten, tenemos derecho a caminar libremente por las, por las calles tenemos derecho a ser eh, atendido a, en salud a, pública. A comprar un vehículo. Sí. Con, tenemos derecho claro, a, a trabajar de pedir, sí, en claro. igualdad de condiciones, sí. a recibir el mismo sueldo, claro. sí. sí. Pero no... Pero, Más no pero, a imponer tu idea. Pero no imponer yo a que él sea personas. heterosexual y yo obligarlo a él a que él sea homosexual. Exacto. O sea, y ahí es que está. ¿Qué va a la discusión el caso de, de, de, de la igualdad eh, entre hombre y mujer? Que nunca ha estado en, eh, en riesgo. Que la mujer puede hacer lo mismo que hace el hombre. Pero no se trata de coger una funda de cemento para subirla a una segunda planta. Y entonces, defendiendo nuestro derecho, nos incriminamos contra el propio derecho que nos corresponde. En el caso este de la, de, de, del, del Código Penal, ¿cuál la discusión? Primero era lo de las tres causales. Uh -huh. Lo de las tres causales. Ahora el tema es, ya sale que es que Estados Unidos quiere que todo sea eh, eh, que se imponga que so, señor pero también hay que ver nosotros tuvimos cuatro años un, un embajador eh, eh, homosexual, homosexual ¿Sí? que tuvimos la cachaza sí. en República Dominicana no se ha dado en el mundo entero no en ninguna parte de que la llevamos autorizamos sí, sí, sí. que él fuera sí. autorizamos como país que fuera por las escuelas sí. públicas del país. En familia. Pero oye, que en oye, que, oye que, que ironía. Ningún funcionario tiene un hijo en una escuela pública. Ni un nieto. Como tampoco, muy pocos profesores, por no decir ninguno de los profesores de la UAS, tienen sus hijos estudiando en la UAS. <ríe> Porque está en la ironía de la vida. Como tampoco tuve al presidente de Conatra que anda conchando en, en un vehículo. Ni tuve al presidente ADP dando clases. ¿Por qué no creen eso? Ni tuve, a, ni tuve al presidente del Colegio Médico Dominicano ni, asistiendo a consulta ni, en ni, el hospital. Ni los hijos de los médicos internos en el hospital. No. Ironía de la vida. Ni los hijos de los profesores estudiando nos en el Nosotros nos enfocamos en el tema del código penal, Estos, pero también, oh, ironía también de la vida. ¿Tú crees que es posible, en lo mismo que tú planteas, que... Ese congreso que tiene un 32% de la población eh, que, la, que la compone de jóvenes con menos de 35 años y que no se hayan unido, que no hayan dicho, no, esto hay que hacerlo así, esto hay que cerrarlo. Y nos vamos de aquí, como se fueron los del PLD el día pasado porque estaban diciendo que Danilo... Pero oiga, ¿por qué fue que se corrupto? fueron? Porque Danilo era... estaban diciendo que Danilo era corrupto, pero le están cogiendo preso no, a los corruptos, digo, a los... Lo también ellos quieren analizar eso, no ser juzgado <ríe> <ríe> después en un futuro. ¿Tú ves? Y tú te encuentras, ay ah, sale que Omar eh, Fernández es el mejor, el joven, más que yo cuántas cosas salió en una encuesta que hizo él, digo, que hicieron en la pero semana no pasada. Entonces, sí, tú tío. dices, pero por Dios, ¿por dónde que andamos? Entonces, este código, el mismo, el mismo eh, Pacheco, la última semana del año pasado, del mes pasado, dijo... Cuando se cayó eso. No brego Congreso. más con eso. No, ¿no? brego más con Porque esto o sea, Que hay... no jota más con Yo eso. Yo me imagino que cada uno y de Y entonces ahora viene, de memoria. ahora viene y lo somete y peor aún, acepta que la, la comisión que había estado trabajando eso, apruebe otra cosa diferente y propone que, que no se le dé, el mismo presidente Pacheco propone que se deje eh, sin, sin efecto la, propo, la propuesta de que se le dé lectura al código penal como se está haciendo ahora otra propuesta con la experiencia que tiene Alfredo Pacheco como diputado y al frente de la Cámara de Diputados, son cosas antiguas que, que, o sea, que uno no se entiende el realmente. problema es que aquí o sea, ya el tema de experiencia ha sido suplantado por el tema de interés Cuáles son los intereses que mueven a Pacheco a, a, a, a manejar eso con la grabante también. Eso, es, que, una, de, es una, una algo que ustedes conocen que usted no se imagina los intereses que puedan mover a Pacheco. El a tema de sus aspiraciones de Pacheco, la, Pacheco y de otros. Sus aspiraciones eh, eh, alcalde y que va a manejar un presupuesto de mil o dos mil, o mil 200 millones de pesos en los próximos cuatro años si gana la, las elecciones. Eh, los diputados, que porque a, aquí hay caso con el caso del diputado diputados. Dios que me perdone y que no sea así. Yo quisiera que Leonel se muera. Ahora. Ay, por Dios. A ver si es verdad que. Di que no, algo eso, más eso, fena, no, no, pero. No, no, pero. Por eso dije, Dios, sí, sí, Dios sí, sí, que me perdone. Dios que me perdone. que. Dijo que... No, exacto. Como como Juan Buega en el 90. Yo no creo en Dios, en el Dios que ustedes están. Y le <ríe> editaron <ríe> <ríe> eso. No, yo estoy diciendo. Para que ustedes vean cuál, cuál es el liderazgo que tiene mucha gente aquí y sobre todo la llamada juventud que está en el Congreso, que son todos congresistas por el papá, Popichón. por la mamá sí. o por un funcionario que lo llevó ahí. Entonces, el, el ejemplo que quiero poner, y es verdad, un pacheco, un pacheco. gracias por la aclaración de, de Nelly. Que se muera, sí. Se muere eh, Leonel Fernández en este año. A ver si es verdad que Omar Fernández va a ser diputado por voto. En solidaridad. Es que yo no lo veo presente. No, podemos, tiene tabú? que morirse eh, 15 días antes de las elecciones como peña. O sea, entonces nosotros como votantes ponemos cualquier Antino, cosa porque por ese nos tipo, dicen... Ese tipo de accionar por parte, en el caso de Pacheco, que estamos cuestionando, ¿verdad? La forma de, de, de cómo se ha manejado, más que beneficiar a es que le perjudica para fines eh, de aspiraciones políticas, ¿o no? Lo que sucede es un tema de dinero. Le dio al COVID a Pacheco. Sí, sí, yo creo que eso sí, la gente sí, sí, tiene sí, sí, ahora sí. ese problema: que todo el que dio en <risa> le dio el se le olvidan las escuelas. Son de las escuelas. Mira, teléfono. el caso de, de, de, de, del código es un problema grave porque es, es para sancionar. Y aquí lo que más, que también escuchaba una, una persona, un, un congresista de los Estados Unidos, decir, y lo comparto: el exceso de regulación es peor que no tener regulación. Y entonces aquí hay demasiadas leyes. Mire ese código. No ¿Hacia ocurre. dónde que ve el código? Oye, aquí hay asesinato por sicariato. Aquí está el delito del sicariato. Pero no está te testificado en ninguna ley. Que debe, debiera aparecer ahí. El tema de, de, de qué hacer con lo, lo, la gente que, que tira el ácido del diablo. La gente que secuestra. Una gente que secuestre a otro. Si logra entregarlo vivo. ¿Tú sabes cuántos años son? A lo sumo 20 años de prisión. Una gente que secuestre a una familia, a una persona, la maltrate, la, le, a, a, cometa actos de barbario. Eso es para 60 años. Antiguo. A pesar de que los estudiosos del, de, de, de, de, de, del delito, del, del código, de las sanciones, establecen que el cúmulo de, san, de, de, de, de, de años de pena no, re, no reinserta, no, re, no reeduca a, al... A, al condenado Pero algún mecanismo tiene que haber Como aquí hay una, una, una norma Una práctica De que tú no dura más de la mitad De la condena Que tú no cumples con más de la mitad de la condena Pues entonces pongámosle 100 Para que cumpla 50 Antiguo, hay Pero una... no le pongamos 5 Para que cumpla 2,5 Ayer yo vi una información donde dice que el 60% De los presos en este país son preventivos La antigua Sí Wow. Y solamente el 12% de los que han sido condenados de por vida, o sea, en la vida, del el 12% de los que han sido condenados han cumplido con el total de la pena. Eso no es parte del reto que tenemos ahora como país. Que la justicia mismo. tiene sí. para este año. Entonces, fi uh -huh. Finalmente, eh, que, como inicié el, el, el, el, las preguntas que le hice, y es con respecto a quien somete el, de nuevo el proyecto de ley del Código Penal, que es el hijo del senador de la Vega, eh, Genao Lanza ¿verdad? Uh -huh. eh, joven y, y esta propuesta es pues, secundada por, por la veteranía por el veterano Alfredo Pacheco eso me, me tiene como medio eh, chivo, por decirlo de alguna manera un término popular y quisiera que usted me aclarara eh, ¿cuál es la razón para que fuese este muchacho, este jovencito que fuese puesto a someter ese proyecto y que inmediatamente eh, viene la reacción viene por ejemplo este diputado de Alianza País, José Horacio Rodríguez José Horacio. y renuncia por entender que es imposible una vez lo someten, entonces propone el presidente del, del hemiciclo que sea revisado en 24 horas. Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento? Que un código penal que ha sido revisado por una comisión que se retiró a un hotel de Punta Cana un fin de semana a hacer las valoraciones del lugar para rendir un informe, rinde el informe, este informe también es rechazado y eh, ha sido rechazado en múltiples ocasiones. Sin embargo, eh, al proponerlo... le pero Vitor, nunca pero, lo había propuesto Vitor, pero eh, que es peor, eh, que lo proponga o que no lo proponga bueno, que se supone también que ahí no se sabe si... Se, porque si se, no lo proponen es peor pero que el caso, lo que hay que ver aquí que él no era el presidente de la, de la, de la comisión porque no era que había hecho las otras propuestas él aparece prácticamente de, de improviso con un chapulín colorado eh, eh, de la nada. Eh, eh, a, a presentar Entonces, esta propuesta, que no tiene comparación con ninguna de las otras propuestas y tienen 20 años estudiando ese ese, pro, entonces, ese ese proyecto, pero peor aún disponen a que en, no, en 24 horas se, se re revisen se re el, re el, el código que tiene 20 años revisarlo si no se ha podido aprobar entonces ustedes esperaban que le dieran un no al lugar y dejarlo, ¿cuál es la desesperación la preocupación, Exacto. tienen 20 de que años sea de en febrero se comienza eh, la, la siguiente legislatura sí. comiencen a trabajarse eso además el presidente de la Cámara de Diputados dijo que no iba a Jota joder con Ah, perdón, no iba a Jota a sí. joder Yo eso. no brego más con eso. Palabra textual Yo no brego más con eso. La, ahí le salió el barrio. Que si se eh, quiere, eh, <risa> pero vamos a suponer que tenía buena fe, buena intención en eso. Y dice, señor, y esto es un relajo, ¿por qué no se ha aprobado? Ah, pero entonces ¿Eh? él, él es el que viene ahora y lo claro, propone. Claro. Él fue el que le dijo entonces a, ah, a Lanza ah, Genao, Genao ah, Lanza, ah, eh, propongo que va a tener el apoyo mío. O sea, no. ¿qué es lo que te digo? Lo que se busca es hacer perder tiempo. Eh, ahora mismo pasa, fácilmente pasa desapercibido con el tema de Omicron eh, y otros temas. Eh, ah, pero esa es otra cosa que ustedes están echando. Distraer. Distraer. Vamos sí, a hacerlo distraer. ahora, que con el Omicron, con sí. 13 mil y pico de personas que han salido en los últimos cuatro días, no, eso no puede pasar. Aprender, claro. No eso. Pues eso es parte okay. de, de, de la, estrategia, de la estrategia. Yo te voy a decir una cosa: si quisieran aprobar, lo primero es que dice el PRM. A mis diputados, aprobado en estas condiciones. Y, eh, eh, a los del PLD, que son los que conforman la, la, la, mayor, la mayoría, hay que aprobarlo. Porque viene en, en, el Leonel, en el gobierno de En el gobierno de el gobierno de Hipólito, el gobierno de Danilo y el gobierno de Luis. Ah, cuatro presidentes han tenido ese código en, dando vuelta en, en, en el Congreso. Muy bien. Entonces, cual, y sin embargo, está demostrado que cuando Luis Abinader dijo... Quiero libertad, que él dice independencia. Para el ministerio público ha tenido libertad el ministerio público. ¿Qué indica que, la, que el, el, el, el number one es el que tiene la, la, la voz cantante? Entonces decídelo, imponlo, proponlo. Number bueno, eh, sí, eh, antigua. Eh, vamos a tener que dejar el tweet de, de, de Masay, verdad, para, para el próximo jueves que no, hemos, no lo hemos hablado si tú tu, la oportunidad de verlo. Sí. Que eso tiene que, ocurrir, que Vamos a ver hasta qué punto hay gente que, que lo comentó. Y lo dudó. Vamos a ver hasta qué, hasta, hasta dónde se puede dudar eso que manifestó. Pero debo decirte una ¿eh? cosa, eh, eh, él de manera directa dice el presidente de la Cámara de, de, del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Ninguno de los dos se han pronunciado. Exacto. Entonces eso, eso <risa> es, está como medio. Y yo no le presumo. No le presumo intereses particulares, ni le presumo inocencia a Masalle, como parece una cosa sin él tener sin los él fundamentos correctamente, Antigua. gracias, gracias una vez más por compartir con nosotros como cada jueves este segmento de política a otro nivel el próximo jueves, Dios Mediante nos volvemos a reencontrar con Ramón Antigua Brito en otro eh, segmento de política a otro nivel